Venezuela mismo, yo tengo familiares que han vivido en Venezuela. Entonces lo menos que puede hacer un país como Uruguay, un país de migrantes, es recibir con los brazos abiertos a quienes lleguen a nuestro país por distintas circunstancias. Y justo porque tiene en familia en Venezuela, ¿qué es lo que más le preocupa? Uruguay, de lo yo que yo no voy pasando? a hablar de los temas internos de Venezuela, señor, Usted no se dio cuenta. No, pero como aquí lo a hablar. hay cinco países de la, la región que firmaron una carta... Para la Corte Penal para enjuiciar a Nicolás Maduro. Y, y ¿son nosotros países? no lo acompañamos. Y la razón, si pudiéramos señora. conocerla. Y él no se va a referir, como tampoco se va a referir al hospital que le regaló Hugo Chávez. Y uno no sabe en qué otros guisos estaban, porque hubo un momento del gobierno de Hugo Chávez en que se estaba comprando comida en, en Uruguay. Él no se va a referir a esto, porque además este, creo que este es el segundo periodo, él repite, si él estuvo antes de Mujica y ahora está nuevamente como presidente. Por eso le decía, acá, señora, ¿usted no se ha dado cuenta que estoy en el guiso? ¿No se ha dado cuenta que no voy a hablar? Y esto no lo digo burlándome del acento de los uruguayos. Tengo extraordinarios amigos uruguayos. Y además... Yo les digo, miren, primera cosa, no nos resignemos a lo que nos está pasando. No vamos a resignarnos a vivir en esta situación en la cual nos ha puesto el frente amplio. Tenemos la obligación cívica de cambiar el gobierno. La obligación cívica y la tenemos todos. Todos.